Somos tangos, por Dios. Ah. Cada uno con lo suyo intentando cambiar. El maldito mío es lo que no ha tocado y ya está. uno lo vamos a superar. Pase lo que pase, y vamos a con nosotros nunca nos echaremos atrás Si me alguno de lo mío, los míos mal lo voy a ayudar Lo poco que tenga yo se los voy a dar Soy pobre, tengo humildad No soy como esa rata que no demuestran nada. Solo quieren dinero, gastar y gastar. No se preocupan por su familia cuando están en tu gama Se si la con carro de alta gama cuando su mamá Se está hartando de curros, vendiendo droga en la plaza para poder amar Uno de los que cuidaron de ti no lo dejes de lado más La vida pasa hermano, Barrio, yo, yo, yo. Y qué pena me da verlos tirar en el suelo. Paseo del barrio al centro y mami esto parece un fucking quero. Las calles más carenas llena y aunque No creo que nadie pueda cambiar esto si soy sincero. Sufriendo toda esa pérdida, rezando a Dios por algo nuevo. Estoy hasta los huevos se vaya siempre lo que más quiero. No le traigo nada bueno. Me dejen paz. Los problemas me buscan. Si otra vez más, mamá. Me estoy llorando otra vez la suerte me dejó y se fue y no la volvió a ver no otro cambio pasado de página otra forma de ser. ahora me juego el pecho eso no tengo nada que perder nene no olvidas un segundo no te confunda. agarra este mundo por la mano que nadie te haga sombra respira y le, Me van y vienen de los presentes tengo la fe fiesta en mi música y en mi gente soy consciente de que todo un día puede cambiar este poquito que tengo lo voy a aprovechar cada uno su camino con su forma madura hay palo de la vida que te ayudan a levantar hay gente que es mamá de todo y no para llorar nosotros con lo puesto y estas ganas de avanzar las vidas nocturno suenan suburbios la gente real me Lucho contra la adversidades en este mundo Solo quiero un amor y respeto mutuo Esto causa de todo problemas, problema Lo no mismo a gusto con vida, no tiro en el barrio Sin vacaciones y sin lujo Nos pasamos la noche en vela Sacando barras en el suelo Luchamos por nuestros sueños